Bien, qué tal gente En este video les traigo Este tipo de linterna que van en la cabeza Eso lo que tiene es que Bueno, lleva tres pilas AAA solo lo prendes Alumbra perfecto, después el tiempo Al rato es como que baja la intensidad Baja, baja, baja y directamente no ves nada Es como que se pone al mínimo Así que lo que quiero hacer Es modificar su Su, como es Sus luces Lo que voy a hacer es abrir acá para crear los tornillitos tiene cuatro tornillitos a con qué lo encontramos acá bien este es el led que trae es un led grande voy a hacer una prueba Ahora la alumbra Ahí la alumbra re bien, re bien Pero después de un rato de trabajo Un ratito, ni nada Es como que vieja empieza a bajar la intensidad Y no se ve nada Así que bueno, lo que vamos a hacer es desconectar Según el croquis te dice que este cable es el positivo que sería acá más de la resistencia así que bueno vamos a desconectar Bien. voy a probar pero con 8 led mi idea es tratar de ponerlo acá los 8 led de esta manera voy a buscar la forma de que que este crítico no me moleste. Voy a ver si, si queda medio lejos. El... Así que vamos a ver qué. qué le puedo poner. mi idea es poner 8 LEDs. Si no entran todos seguidos, bueno lo voy a poner eh, uno arriba del otro. El tema es que estén los 8 LEDs. Voy considerar un plástico Que voy a ir probando Acá lo que dice es conseguir este plástico La idea es hacerlo coincidir acá Vamos a ver más o no menos cuánto me, cuento, me a Tratar de cortar justo Yo lo viene a top, casi voy a marcar. Bastante duro el plástico. Entra acá, pan ¿no? de diez y lo que voy a hacer es medirlo ancho por acá más o menos sería casi el ancho de este y nos va a quedar algo así Bien, acá más o menos marqué dónde irían los boquitos Está frío todavía Por acá y si puedo cortar El exceso Vamos no sé, a consigue un coinciden de huequitos Esto Coincide justo Estos huequitos Así que bueno, el tema es el siguiente Ahí como está Lo único que me quedaría es Marcar con un Con una virone. A ver no, no, marca A ver cómo está el lápiz Para saber dónde iría más o menos los los led así que lo que haría es hacer un hueco por acá más o menos, ya que el led es grandote. de esta forma, e ir viendo más o menos cómo va quedando esto, pero si entra el led entra perfecto y así sucesivamente uno con uno uno tras el otro perdón esperemos, esperemos que que nos coincida nada más acá hacemos otro perfecto vamos por el tercero este es el tercero este es el cuarto Ah, nos entra un... Ay, capaz que sí, capaz que no Un quinto, pero vamos a ver He primero Sacarle el exceso De plástico salió todo falta he hecho voy a poner todos los positivos o negativos a un lado Aquí tenemos 1 2 3 4 De esta manera no queda algo así nos queda algo así no es lo que vamos a decorar acá y la verdad es que ya dentro de mismo así que bueno ahora lo que vamos a hacer es proceder a soldar y ver qué tal queda bien puse de todo lado el positivo voy a ver cómo puedo hacer magia acá como para poder soldarlo Tenemos el negativo del otro lado. Nos queda de esta manera aproximadamente. Bien, ¿cómo se hace? Soldar. Espero que se calienta nuestro soldador. Y cuando empiezas a quemar la pestaña ya. tenemos uno a ser tratar de unir los otros conexiones, pero también así tener una sola conexión. Muy bien. Bien. Después en la descripción del video. Arriba o acá no me acuerdo bien dónde sale, acá creo que sale les voy a poner como dice esta mesita junto con estos cuadrilos para sostener los, los artefactos bien, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a sacar un toque de esto acá acuérdense que el positivo era el de la izquierda en este lado y acá tenemos el positivo que era este lo que voy a hacer es tratar de agarrar este A ver, no puedo agarrar Ahí Y Lo voy a soldar A ver este Caliento el estaño para el soldador, perdón Tenemos uno, tenemos otro, bien, y ahí andan los cuatro. le voy a sacar y le voy a mostrar que ven menos 4 así que bueno vamos a proceder a armar ya la terminé de armar vamos a poner las pilas